Señores, miren, yo le voy a primero voy a leer de esto, para que ustedes vean dónde es que se va nuestro dinero y dónde es que el comercio, para que ustedes vean que hay más partidos políticos que empresas grandes en este país. ¿Verdad? En serio. O sea, empresas que privadas y públicas que puedan eh, incumplir a este país, a un mayor progreso, están destinados, todas esas fuerzas, en construir mejor, en un partido político. Miren, oiga. ¿Cuánta ideología política hay en este país? ¿Cuántas tendencias eh, demócratas, cristianas, que sé que Lo que usted quiera. Oiga, un, país, un paísito de 12 millones de, de habitantes o 11, con 27 partidos. ¡Carajo! Pero eso, eso, eso, eso, eso no tiene comparación. 27 partidos políticos, 8 movimientos con una variedad de más de 200 alianzas que busca conquistar 3.000 846 cargos, eso es lo que están lo que van a emitir en, para estas elecciones. Por esas plazas compiten 17.938 candidatos, de los cuales 7.958 son mujeres y 9.980 son hombres. Ahí que está nuestro dinero. Son Definitivamente, ah, son aparte que hay más de 10 movimientos. Eh, a, que, que, que, que también vamos a participar... Que tu, tu, lo Tú que sabes que, que nosotros, nosotros hemos dicho en múltiples ocasiones que en este país... Yo no voy a decir la otra, la otra cosa... El que, que, logró, el que logró que le reconozcan un partido político y le incorporen una iglesia, resolvió su vida... O sea, eh, inmediatamente. Sin problemas Resolvió su vida. Porque los partidos políticos son instituciones... Eh, precisamente para eso, para cambiar la vida a quienes logran que les reconozcan esos una, partidos una, políticos. Una Como dicen los partidos del cero, pero aún siendo el partido del cero, viven del subsidio que le que cada año eh, da la Junta Central Electoral, recursos que llegan a la Junta de nuestros impuestos que pagamos, más sin embargo son para mantener esas 27 instituciones, 27 partidos políticos, eh, y los 10 eh, movimiento uh -huh. eh, movimientos y lo Que que, que no tienen la categoría de partido Pero son movimientos que también reciben claro, no, De no. la Junta Central Porque, electoral. Eh, mire, Dominicanos y dominicanas Y que ya no se dice así, sino dice dominicanos Para que ver, corregir El asunto es Que no Que, que esos 27 partidos En es que ellos se, se granjean Sus propios recursos No están ahí para recibir recursos de su bolsillo, de sus impuestos. De la menta que usted se come en un, en un, en un mercado Es que la finalidad ve no o sea, es que la finalidad no. de esos partidos políticos De lograr que se, que se acepten Que sean reconocido Precisamente es eso Recibir recursos, recursos la este un, por... Y resolver su problema Porque ahora no ¿Cuántas ideologías hay ahí? 27 ideologías diferentes que usted pueda escoger Mira, este piensa diferente Este piensa diferente yo Tiene una, un Un estilo tiene una vaca, un, un, va a haber un cambio, si sí, cambio de Rosado Pavarillo, va a haber un cambio radical en lo que el pensamiento Eso político es de país. Eso tanto así como nosotros estamos diciendo, tú recuerdas cuando el partido de la liberación dominicana surgió, o sea, cómo no. se granjaba, cómo conseguía sus recursos, es, es, eh, con, una, con, una, con una alcancía, uña, una, cajita, a... una, cantina, una una latica pidiendo en las esquinas, las eh, rifas, rifando lada, todo, sí. vendiendo el periódico sí. Vanguardia del sí, pueblo, sí, sí, eh, sí. y haciendo una serie de actividades para conseguir recursos, entonces, hacer ya eh, las actividades propias de su partido. Lo hacía el PLD en su momento y lo hacían otros partidos, pero al momento, al, al, en la medida que eh, eh, hemos ido, yo no sé si creciendo, si evolucionando, si desarrollándonos, Mira al, al punto entonces, tal que hemos llegado. Que una... yo creo, Sergio, yo no tengo conocimiento si realmente la política en, en otro país de cualquiera del mundo funciona así. No, hombre, no, Víctor. O si nosotros somos también, estamos Víctor. ocupando el primer lugar en ese, en ese, Víctor, también, Víctor, en ese Víctor, sentido. Eso no es así. Oye, y lo grande del caso, lo grande del caso es que tú Tú vienes y, y haces tu partido, ¿Mm? te reconocen, te dan tu dinero eh, cada vez que hay unas elecciones. ¿eh? Entonces esos el mismos eso es mismo partidos crean una ley que ahora le, legitima, le, legitima. legitima todo su proceso, porque ahora, ahora esta ley lo que le trajo más gasto al Estado, porque le organiza una primaria. Más gasto. Oye, pero le organiza una primaria. Le da cuarto para la primaria. Donde antes, cada partido elegía su... Víctor, tú vas por el PRM. Sergio, tú vas por el PR el Partido Reformista. Y son, ya, es una asamblea. Es una asamblea. No, ahí. Que lo que le genera a este país es inseguridad e incertidumbre. Y, y ahora tú me dices a mí, esta primaria me garantizaron que fue una cosa democrática donde se eligió, no de la misma forma, solo que ahora se gastó cuarto de mi bolsillo. Eso es sencillo como eso. Ahora se gastó cuarto de mi bolsillo. Señores... Estas empresas, estas empresas electorales Oye, esto no puede ser es que, si, Hay más gente inscrita en estos 27 partidos Que ciudadanos votantes en el país Víctor tiene en su, en su, en su cartilla casi un millón de votantes ¿Cuánto que tienen que llevar para, para la Junta? ¿Como 200 mil o 100 mil? ¿Para que te aprueben un partido? Una vaina esa Aquí es igual que en la tierra Que aquí hay más, más, más, más títulos de tierra Que en los kilómetros cuadrados Que tiene el país ¿Cómo Así ¿cómo mismo Comenzaron para... ahí, allá los regalos Sí, No, ya eran otras jornadas Entonces, eh, señores, yo no entiendo qué hacen ve... año, eh? qué hacen 27 eh, partidos en un, en un pedacito de tierra Serio, eh, excusa que te interrumpa el comentario eh, Hoy, 14 de febrero Cumpleaños Ajá. Eh, ah, pero El Daniel? asesor el el, el multiasesor porque no solamente de un espacio sino de, sí, sí, de varios espacios sí, sí, sí. nuestro gerente de tramoya nuestro sí. amigo eh, Gerald que cada mañana pues verdad nos acompaña viene y viene a nutrirse de, sí, de sí, conocimiento sí, sí, sí, en estos espacios sí sí claro. sí claro. El, eso claro. es lo que él dice verdad sí. pero, <risa> pero saludo para Gerald que en el día de hoy está de fiesta pero señores el día de hoy ha año como no tuvimos por acá pero el jefe del programa cumplía años, señor, y ni un cumpleaños ni un felicitación le dijeron a mi. Señora Yera, tu Puntiel. cumpleaños hoy, yo cumplí ayer, así mismo, vamos, no, no, estaba muy ocupado. Especial. Yo estoy seguro y convencido que Yera no me llamó de su teléfono, porque yo creo que en le este país, en este país hay dos eh, le ciudadanos, le dos, dos ciudadanos. Eh. Que no tienen teléfonos móviles, ¿Ah? sí, dos ciudadanos. ¿Cuál? Uno es y el otro te lo voy a decir ya fuera de que cámara. no me lo ¿sí? va a decir porque tiene cuarto y no, y no, no quiere <risa> pero, comer teléfono. Te lo voy a decir fuera de cámara. No, pero Yera Yera, Yera tú estás relajando. Los otros días estaba yo limpiando la parte del parque y, y, un, y, un y él limpia botas con un iPhone 11. José no ahorita, ahorita me dice Yera que no hizo las cosas porque estaba de cumpleaños. Eh, porque él siempre le busca una, una justificación. Señor, se lo Víctor, estoy, se, tuvo de cumpleaños se, el día de ayer. Se lo estoy diciendo en el aire. Su, su primer sí, sí, 35 años. Eh, así es. Y sí que así va no, a alcanzar ICI. 40. Miren, siguiendo con el tema de este fin de semana, que son las elecciones municipales. Pero ya está bueno. Eh, a vamos, otra hay, cosa, hay que decir, Víctor. Y hay que plantear, si esos partidos políticos pasan dos elecciones y no van solo para afuera. <risa> Señores, pero hay partido que tienen desde su fundación nunca han ido a unas elecciones y están ahí cobrando. Pero tienen todo. Toda su vida. Está preparando el terreno, José sea, mm -hmm. Es Decir que la, la docencia en las escuelas públicas y privadas <risa> es hasta tierra. el mediodía de hoy. Eh, viernes, así que las escuelas, los planteles escolares, yeah. el Ministerio de Educación, pues se le entrega a la Junta Central Electoral para tener el control absoluto. Ahora no así clase. que, ya saben, hoy al mediodía será la entrega de los planteles escolares y esto será pues eh, ya regresarían el lunes la intención que se tenía de mucha gente muchos medios que opinaron de que debió entregársele ya el ¡Malúdame! día entero de hoy y también que se, se suspendiera la clase el próximo lunes, pero esa medida no se no se tomó, así que lo que se logró fue que fuera el mediodía de hoy y que el próximo lunes, eh, suponemos que todos regres, no regresará cuando, eh, a la normalidad yo espero que cuando en Magladez, <susurra> no, un movimiento de tierra no, el, la, sí, de, no, no lo, lo que, que esperamos <susurra> es que, que <susurra> el día. hecho de que todavía ah, los planteles escolares estén siendo utilizado, esto no cree ningún tipo de contratiempo para las instalaciones de los equipos que deben de estar instalados previo a este proceso electoral que será el próximo eh, domingo pero nada, ese es nuestro país y vamos a esperarlo que nosotros desde aquí seguimos upando de que este proceso electoral que es su higiene, y es único y la primera vez que se lleva a cabo un proceso como este mm -hmm. sea, pasa sin ningún contratiempo y sin ningún trauma que tengamos nosotros que lamentar yo creo que debemos decir que hemos ido creciendo en ese sentido, que hemos ido madurando y yo estoy convencido de que las cosas van a salir aquí nunca eh, hay tragedia, actual. que llanto. Sí llanto vamos Sergio a una pausa y a regreso, pues seguimos aquí con los comentarios hechos eh, con la mayor objetividad posible así que no le cambie que en breve regresamos